Un nacional haitiano reportó la desaparición de su hijo de 15 años, quien salió el pasado sábado de su residencia, ubicada en el Coco de Villa Tapia, y aún no sabe de su paradero. Bueno, ese muchacho, ese está saliendo, ese, ese fui para la escuela, ese llueve, ese cuánto, ese fui con ese celular en la mano, porque después ese profesor lo quitó ese celular y después le puse un labo, le metí afuera y puse un soga ese hilo de uh, parroquial porque yo, yo no lo vi porque ese dijo muchacho lo buscaba ese profesor para quitar ese hizo porque después porque lo, lo, lo dejé ese muchacho la escuela anoche yo estaba hablando con él yo dijo que tiene para pa comprarlo dijo, y dijo no tiene nada no. que yo dejé ese la casa ese hueve el viernes, y fui para la escuela también el sábado. Asegura que el menor en varias ocasiones había intentado quitarse la vida. Dijo que para cualquier información se pueden comunicar a los teléfonos 809-668-5943 o al 809-838-2871. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.